En este tutorial te mostraremos paso a paso cómo comenzar a extraer monedas PLC UX luego de que te hayas registrado en PLC última, comprado el paquete Ultima X instalado Ultima Wallet y Ultima Farm. Lo primero que tienes que hacer es comprar monedas PLC última. Para ello, ve a Coinsbit. Si no tienes monedas USDT, primero tienes que recargar tu saldo. Para ello, sigue estos pasos. Inicia sesión en la bolsa y ve a Wallet. Haz clic en Balance. En la búsqueda, escribe USDT. Frente a USDT, pulsa Deposit. Se te dará la oportunidad de seleccionar la red USDT. Selecciona la que prefieras. Por ejemplo, si tienes USDT en la red Tron, selecciona TRC20. Aparecerá un código QR y de abajo la dirección de tu monedero. Simplemente transfiere ahí tus USDT. Ahora, cuando tengas monedas USDT en tu saldo, ve a la sección de la bolsa e introduce PLCU en el cuadro de búsqueda del menú de la izquierda. Se cargará el par USDT. Haz clic en él o sigue el siguiente enlace. Para comprar a precio de mercado, selecciona Market. En la columna Amount, introduce el monto de USDT por el que deseas comprar PLCU. A continuación, haz clic en Buy. También puedes comprar PLCU con una orden limitada, que es una orden con un precio de compra o venta específico. En este caso, selecciona Limit y especifica el precio al que deseas comprar PLSU y la cantidad de monedas que deseas comprar. A continuación, pulsa el botón Buy. ¡Listo! Ya has comprado monedas PLCU. Ahora es el momento de comprar monedas PLCUX. La compra de PLCUX se realiza del mismo modo que la de PLCU. Ten en cuenta que solo puedes comprar monedas PLCUX para PLC última. El par PLCUX-PLCUC no está disponible para el comercio y no estará disponible próximamente para los miembros del intercambio. También necesitarás monedas PLSU Classic para firmar un contrato y empezar el minting para pagar el gas. Puedes encontrar una explicación detallada sobre qué es el gas y cómo se calcula en nuestro canal de YouTube. Si no tienes PLSU-C en tu saldo, puedes comprar monedas en Coinsbit por USDT. La compra sigue el algoritmo ya descrito en este tutorial. Ahora que tienes todas las monedas que necesitas en tu saldo de intercambio, es hora de enviarlas a la granja. Ten en cuenta lo siguiente. Necesitarás la dirección del monedero de Ultima Farm para recargar la granja. Puedes copiarla directamente en la aplicación móvil o en tu cuenta personal de UltimaFarm.com. Simplemente haz clic en Top Up My Farm en el panel de control PLSOX y copia la dirección de tu monedero de granja. Ahora que has copiado la dirección, ve a la bolsa en la sección Balance, selecciona Withdraw y elige BLSUX. En la línea Dirección, pega la dirección copiada de la granja. Pon el monto que quieres enviar a la granja. Confirma el envío y espera a que la bolsa procese la transacción. En cuanto se procese la transacción, podrás introducir el contrato en tu granja. Concluir un contrato inteligente es el paso final para empezar el minting. Necesitarás una licencia de minting activa. Determina tu max load y, por supuesto, tus monedas. Así que, para crear un contrato inteligente, abre la aplicación Ultima Farm. Selecciona la granja PLSUX. En la pantalla principal, haz clic en Get Profit. Se abrirá una ventana en la que tendrás que aceptar los términos y condiciones y deslizar el control hacia la derecha. Nota: en este paso debe haber suficientes monedas PLSUC en el saldo de tu granja PLSUX para pagar la transacción de gas. En la red PLSUX se cobra el gas por todas las transacciones. Las transacciones de servicio no están sujetas al gas. El gas es un combustible para la red, del mismo modo como lo es la gasolina para un motor. Actualmente, la tasa de gas es del 1%, pero no inferior a 0.0002 PLCUC. Desliza el dedo para confirmar la conclusión del contrato inteligente. ¡Listo! Verás un mensaje en la pantalla que indica que se ha concluido el contrato inteligente. El beneficio resultante puede retirarse y utilizarse como mejor te parezca. Si aún tienes dudas, puedes encontrar instrucciones detalladas sobre cómo trabajar con PLC última en nuestro canal de YouTube.